Y ahora me de youtube que estamos un nuevo video canal esta vez de un survival con un nuevo amigo y este se llama Fatal Pepe Saluda Hola Hola y aquí estamos es este, un youtuber también que tiene más tú que yo loco y aquí estamos en este survival que es un black no no soy no soy Mr. Gigabyte para pa que no haya lag pero soy la y seguimos ¿qué nos cuenta ¿Falta? eh me das una silla y una armadura de diamante. Ah, sí, sí, sí. Eh, toma la arma. Eh, este día va a ser productivo porque ya tenemos caballos. Y ven por qué no tengo skin. Si tengo un hermoso Goku. No, porque estamos en la 1.7.9 y aquí no hay skin. Entonces hay que conformarnos con lo que tenemos. ¿verdad? falta? Uy, tengo un oh. burrito. Un burrito. <risa> un burrito. No, no, agarramos un caballo bien. Este se es va a llamar Sayajin. El caballo falla No. Fuck. Eh... Hola. <risa> Hola. La miniatura, la miniatura. Miniatura, uh, miniatura. Pero con los caballos. Ah, no, tío. Ah, ya tengo, ya tengo. Le pongo el mismo maturita Dale. Miniatura, no. miniatura. Y. Tengo la miniatura del día. Los caballitos bien bonitos. Vamos, sígueme. Yo sé dónde está la casa. Tenemos caballo. Tenemos caballo, tío, pero ahí la. No miento porque si no fuera doctor, chico, no tuviera la. No. LOL. LOL. ¿Cómo me matan los caballo? Vení, vení, vení. No, no, no, no, no, Creeper, Creeper, Creeper, Creeper. Creeper, explota mi caballo. No, Creeper. camina caballo. En serio un Enderman, ven, ven, ven, ven, ven. Toma, tío, ven. que con el caballo tengo la. ¡Lol! Te veo Ahora a matar el Enderman. Tío. Bueno, y aquí estamos con el videito, y qué aquí serie? estamos matando al Enderman. Tío, pero tengo la con bueno, el caballo. No, en serio. Eh, eh, eh. Me caigo, me caigo en el caballo. Toma, voy. con el teper. Estoy aquí, estoy aquí pero voy bien para que no llevar la y eso ¿verdad? no le sé yo me como ¡Lul! ¡Lul! caballo ¿Qué? mi caballo le dañaron mucho no El mío también no no no no no ¡Lul! corre corre corre corre caballito no le dieron al caballo bueno me van a matar mi caballo ¡Tepe! tío, fuera. ¡Ay, tío! ¡Ure! Uh. salto Pero... épico! no, no, no, no ya voy, allá ya. uy, ¿Dónde tengo... estaba nuestra casa? Aquí está, aquí está, la encontré, la encontré, la encontré. No, ya va, tío. Te voy ya. No, tío, me van a matar, me matan, me matan. Vuelvo por ti, caballo. Bueno. Tío. Yo estoy en la casa. ¿De ¿Verdad? Sí. ¿Pero cómo me te pego con el caballo? ¿Me puedo te pegar con el caballo? No sé. Vamos a probarlo. A ver, te mando tepe TP. Te Dime la coordenada de nada. Eh, ya. Eh, en mi... Ahí está. Vamos, vamos, Ejá. vamos. Vamos, ¿No, vamos. en serio, un vulcán. Un vulcán esqueleto. Sí. Toma. ah, yo creía que me había dado algo de oro. No, tío, pero es la... No tío, no más, no más tratar de caballo. ¿Ah? Aquí que hay mucho Lucky, por eso que Dol. ¿Encontraste? No tío. yo, estoy, yo tengo aquí mi caballo entonces tengo que hacer TP manda TP ¿Quién? Eh, te mando TP ya va yeah. ya no pero aquí si sí hay hay zombies tío zombi. y si te voy a buscar si sí, si sí. no no no te mando TP para decir funciona dime tus coordenadas dime tus coordenadas eh... Ya, te lo escribo ya, que me quieren matar caballo, tío. No, no le doy el a mi caballo. Voy con velocidad, ¿ok? Ah. Entonces, los cordes. Eh, mil veinticinco, 59, cuatro, ¡No, mi caballo! Aquí está, 55 y cinco, sesenta ya va tío, que mi caballo se perdió a las miércoles. Ay tío, ¿cómo se monta allá arriba? No, no, no, no. No tío, ¿pero esto está en modo extremo o qué? Ya voy, voy, voy, voy. No, el si me viene el zombie a leches, A tres leches. ¿Y dónde meteremos el caballo? Un caballito. ¡Lol, mi caballito no! 555... 590, Te lo pongo, no, te lo pongo, no. Lol, pero mi caballo está bien. Casi muero, casi... ¡Estoy Voy a morir, voy a morir. No, no muera. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. De morir, velocidad, me tiro velocidad. No, pero. Voy Esto está en modo Jaco. Voy, voy, voy, voy. Está llegando. Sí, o sí, sí. tu sí. caballo? 592.64. 1255 1255. ¿Vas tu caballo? No. 1200. No, no, no, no. Porque si no me pierdo. Ah. Yo necesito manzana para mi caballito. <risa> ahí está, ahí está. Primero sí, no, te veo, aquí. Ayuda. Mi caballo, ¿qué come? ¿Come? Eh, voy, Mari. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te veo. Ven, sígueme, sígueme. Ah. No tengo ni una caña para... ¿Me sigues? ¿Me, ¿Me sigues? Sí. Estaba aquí al lado de la casa. Dol. No, no, no, no, no. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Entra, entra! ¡Como miércoles el yo. ¡Cierra, cierra! Bueno, aquí está nuestra casa, eh, ya no pasó nada. Tengo ten dos niveles, tío. Bueno, cocinamos todo lo que tenemos aquí. Tenemos hiperneders. Y si se meten en este canal... Eh... ¿Y dónde está mi caballo? No, eh, no sabemos... Tengo mucha comida. ¿Quieres comida? Toma. Yeah. No, sí tengo, sí tengo. No, pero toma. Y aquí tenemos. Gracias. Oh, no tenemos nada en los cofres, mentira porque lo tenemos abajo, abajo están los cofres porque si viene alguien los roba es mentira que lo va a dar y aquí tenemos nuestras cosas, todo lo que tenemos es todo lo que digo, vamos a dormir, vamos a dormir, ya que este survival no hay nadie, vamos a dormir ¿Qué? Qué bueno que no hay nadie en el servicio. Ay, hay monstruos, hay monstruos cerca, bueno, eh. Yo los mato, ya, nos llevo una zanahoria te cierro la puerta, por loco. Ya se, ya se está haciendo el día. ¿Vamos al dedo o no? ¿O lo quedamos aquí todavía? Eh, yo creo... Sí. Lol, ¿En serio nos dio una patata? Sí, sí. Me di no, una pat... No tenemos patata. Mira, mira, mira, mira. Mira, ahora lo vamos a plantar aquí. En nuestra cultivito. Oye, ¿alguna poción de regeneración? Sí. Ya. Deja Sí, regeneración 2, ¿cierto? Ajá. Ah. ¿Dónde está ya? Uy, vea, aquí hay cali, porque no lo están cocinando. ¿Este es mi caballito? Tienes una botella por ahí. Una botella, toma. Tengo, ay, la puse en el cofre. Aquí hay dos. Ah, eh, no, no. ¿Te busco vidrio? No, sí, voy a buscar yo. Aquí hay vidrio, aquí hay vidrio. Ya. Eh, Un, dos, tres. Me voy a llevar esta poción de fuerza. Ajá. Ah. El caballito se queda ahí hasta que encontremos una cuerda. Vamos chetados. Sí, eso hay que decirlo. Creo que si rompo esto, no, tío, me da lo mismo. Eh, ¿Cómo es que hago para...? No, por aquí no. ¿Y cuánto hemos estado jugando? Eh, no sé, creo que ayer. Sí, pero... Tres horas, por ahí. No, poquito, tres minutos, por ahí. No, <risa> yo volar! Eh, ¡Lol, la va! Eh, Eso sí. Regeneración 2 en botella, ¿cierto? O vale. Splash. Splash, eh, no Regeneración... En Splash, dos. en Splash. ¿En Splash? Sí. Ya. Y uno de... Pues necesitamos... Como ven, esto, esto lo que tenemos aquí en el cofre está todo muy chetado. Sí, si sí, se suscriben podemos darle algunas cositas, algunas. Pero no tanto, nos, no abusen de la, de la confianza de nosotros. Pero sí si le daremos cosas para que comence bien el eh, server. ¡Uy! ¡Buenas y le, un... le, le dejarán el servidor en la descripción, sí. ¿o no? Sí, sí, el canal y el canal, digo, el canal no, el servidor, y el canal de nuestro amigo Fan Gamer. Yeah. Sí, ahora que se creo que vamos al Nether, o no, no. Ya tenemos caballo, este es así algo personal, ya tenemos caballo. Sí. No, este, y, y, y, y, y, y tenemos una cabeza de Gwitter de guiter. Sí, nos faltan dos. No digan que es creativo porque no creamos el server ni para nada. Mira, portamos la cabeza aquí. Va a decir, oh qué guapo, tiene una cabeza de Wither en la pared. Eso es lo que hacemos. LOL. Sí, miniatura con el caballo así, miniatura con. Ah, no, no, no, no. no Y así no. Va a estar con. No, yo, yo así y tú en, en arriba del caballo. Sí, tío. Ajá. ¿Cuál será la miniatura? No, que con el casco se me ve mejor. No, pero igualito. Eh, ya, ahí, ahí. No, ya, pero no te ves. Acércate más. Ahí está. No, no, ya tengo dos. mi miniatura. Eh, sí. Eh, ahí está la, ¿La miniatura. Tienes? Sí. ya Tenemos la miniatura del día. Ten, no, tenemos dos miniaturas. No sabemos cuáles vamos a meter, pero metemos cualquiera. Oye. ¿Qué? Okay. Regeneración 2 Splash, ¿cierto? Sí. Ya. Uy, ya es no. de poco... Es no. de poco segundo porque... Sí, yo sé, porque es regeneración y regeneración va muy poquito. Y sí, te mira. regeneras todo. Ya. Sí. Ay, aquí está polvo de hueso. Vamos a dejar la mitad y agarramos la mitad para tus tíos Ya, espera, toma. Pues, ya, vaya. Es de... Toma. Eh, ya va, creo que estoy plantando aquí eh, las patatas. Ya tenemos ya. patatas. Ya tenemos. Estamos construyendo patatas y las demás cosas. Aquí te la dejo en la entrada de. de. ¿A ¿Dónde? ¡Tírala! La tiré ahí. Ah. ¿Y para dónde vamos? Al Nether. Al Nether, ah, sí. Oye. La poción de regeneración te la, te la tiras solamente si estás muy, muy poco de vida. Sí. ¿Ok? Ajá. Ja. ¿Vamos? Lo ya, malo es que, no, que no se ve el skin porque sería una estadística. Lol, me está dando tirones. Ya, ya, ya, ya. Tiro. Lol. Uh, uh, uh, uh. le entró el caballo, ¿en serio? ¿El tuyo? Lol, ¿Sí? lol, ¡Lol! ¡Mételo, mételo, mételo! Si el mío se mete... Ya... ¡Uy, suerte que cerramos la puerta! Porque si no... Estuviera bien... Ya vamos, vamos. Ya va. Haré un mini corte porque hay mucho lag y eso le dará muy pesado lag. ¿La falta? Un corte, un corte... Oh no? ¿A ¿eh? No, un corte... ¡No, tío! Espera, llevemos este cerdo al mundo... Sí, ya sí, para tapa, porque el caballo se puede ir. No le pegues, no le pegues. No sé, tapa aquí para. No, ¿lo aquí hay un spawn. No. Ya estamos en el Ender. Y, y haremos un especial matando al Ender Dragón. Pero no sé para el especial cuando tengamos los ojos y lo demás cosas. Tapa, tapa, para que no se vaya el caballo. Ya, yeah, tapa tú, tapa tú. Yo tapo, yo tapo. Caballo, mm, no me cogí, eh. espérame, espérame, que no cogí bloques. Ah, pero agarramos aquí de infiera. Ah, todo esto ya Tapa, agarramos de agarramos, ya va. Pero... Ya, eh, to, to, to, No, no tengo tanto... Eh... Así porque no creo que vamos a necesitar esto aquí. Espérame. Ya va. Te estoy picando, quiera. No, le estoy no me está con ganas de Te voy a mudar. Pero no, tío. No, bueno, no, no, no, no, no, no, y lo, no, no, no, no, no, no, no, no, lo, lo no, a una mini transición y ya volvemos. Esperamos un ratiquito, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, todo volvemos en un momento. Y seguimos en, la, en el nether, Como siempre, es que llamaron un momentico a falta, pero no es nada, porque ya lo corté y no lo verán esa parte. Así que seguimos, falta. Y como le seguía, mataron una, a un gato, lo maté y me dio la lágrima. Entonces, vamos. vamos, vamos a, ver, ¿no? a ver, Toma. Toma, y también. Un Wither, pero me dio un carbón. Que no lo quiero para nada. Ya tenemos mucho carbón. ¡Eh, veo un Wither! Aquí. ¿Dónde? Aquí. Un Wither. Eh... ¿Me tiro poción de fuerza? ¡Tres Wither! ¡Tres Wither! Digo. Ya, poción de fuerza. ¡Ya va, ya va! ¡Tío, pero no me la tiraste, tío! Eh, bueno, bueno, bueno. ¿Dio cabeza? No. Ya. ¡Lol! ¡Lol! No, no dio cabeza. ¿No dio cabeza? No. no. no, no. Lol, ¡Lol! Bueno, esta... el nerd es interesante con un amigo siempre... ¿Te dio flecha el esqueleto? Okay. ¡Uy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí más! ¡Lo vi! Es que yo no tengo tanta sí. renderización porque... me da un, po un poco la... ¡Ah! Lo vi por aquí en... El... Ah, a ver... Sí. ¿Está subiendo? Sí, ya subí. Eh, dijo que la... Que la agregara a porque la deja de borrar toda la... ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, no, no, no, no! ¡Vamos, lol no. doble doble, doble! ¡No, no, no! ¡Estos son peligrosos, Te, ¡Tengo tío? fuerza, tengo fuerza! lol ¡Tío, varita, tío, varita! ¡Varita, varita, varita! uy tío, pero esta broma de gas quita un montón! 8, 3, 4, ah, eh, digo, eh, Wither, Wither pico un montón y pico este cuarto para remoledar la casa. 47 eh, 29, 7, 8, 9, 41. 9, 9. 41, el tuyo antiguo, Nico. El antiguo tuyo. Ya, 9, 9, eh, ¿qué hacemos? No, tres, vamos a averiguar para conseguir más cosas. Yeah, yeah, yeah. Ah, bien fechado. Vamos a seguir un momentico y después terminamos el video Porque creo que ya van 20 o 10 minutos, no sé cuánto Pero, pero ya va mucho eh, sí, vete Vamos Vamos No, tengo la torta Lo vas a subir, ¿cierto? Sí, tío Crees que voy a gastar un gran video para no subirlo ya yeah. okay. vamos ya yeah. yeah, vámonos a casa sí bueno y volvemos a casa y terminamos el video creo porque ya va muy largo verdad La falta va largo sí y el próximo video vamos a estar ahí creo que el nether para conseguir consiguiendo más cosas espera haciendo... no es que el próximo video sería mejor una mina verdad una, haciendo una sí. mina con compañero y... ¡Lol! toma.. te dio la lima... espérate, es que quiero matar esto para la poción de resistencia al fuego... ¿Cuáles? cuál? malo, malo... sí... ahí hay otro guía, otro... pero tenemos bola de slime sí... no, ya no me quedé, ya me quedé sin teca. ¿Dónde? ¿En serio? Si pudiera ver a mi enemigo Fuck ¿Le di? ¿Le di? No, no, no No, Dame lol, no me quede ¡Ay, una lágrima, una lágrima ¿Sí? ¿Sí? Ahí está ¿La, ¿La cojo yo? ¿Dónde está? Juro que soltó una lágrima Soltó eh, por... Ah sí, entonces lo agarré yo entonces. Ya voy a ver si soltó la lágrima quemada, la gas quemada. ¿Habrá soltado? No, ¿Sí? no soltó nada. Eh, no soltó eh, bueno, vamos a... polvo soltó. Bueno, vamos a la chicos. Polvo soltó polvo. Ahí. Lol, no, la Ah sí, ya. Uh -huh. Vete, vete. Ahí está tu cabellito como Dios manda. Caballito. Caballito. ¡Hola! Uh -huh. ¡Al mundo real! ¡Vamos! Bueno, vamos a meterlo. Hola papá, para, para que no venga más. ¿Cómo le entró a. En serio? ¡No! Terminamos el video ya. aquí, terminamos el video aquí y ya llevamos a el Ya ven, el video acá. ven acá, ven acá, ven acá y lo terminamos acá. Yo vaya a que llevo laje mucho No sé por qué cuando llegamos aquí a un tarde hay mucho lag, pero eso Espero que lo mejoren los creadores del server y Esperemos, ¿Solo escucha bien falta? Me escucho, se me escucha así, feo. ¡Cuidado, cuidado! No, no, no, no, no, no Eh, ¿ya va? ¿Ella? Ven, ven, ven, ven, ven. Eh, va, term terminemos aquí el vídeo ya va, tengo lag, tío, no sé por qué tengo lag. lag, lag, lag. ya, ya, ya. ya, ¿Dónde está? Aquí en el centro de la escultura. Pero aquí hay un, un mini, como un mini ender por ahí, una mini cosa esa. Sí, sí, sí. ¿Podemos, bien, bien, bien. ¿podemos agarrar los ojos? No. Ah. Bueno, despedimos el video aquí. ¿Eh? Sí. Y espero que les haya este episodio de hoy con nuestro amigo Falta, que si le dan un eh, like, comentar, suscribirse, me ayudaría mucho. Hasta la próxima con las patitas. Chao, chao. Chao. Chao.